Malío, ¿Aló? ¿Aló? yo? sabes. Voy a tirar por tu chanti para que ese papá sí me pasa sencillo, compa. Te lo necesito. Dale, yo me la tengo aquí en la mano, tú sabes. Venga, te vas mano. Voy para compa, pues. ¿Vamos a decirle que Que que me el carro, no que allá Caminando, compa, se está bien caliente. Dale manito, tú sabes que te calentura. te pues verga, si está bien tirado, patrón patrón ya sí. claro, que eso para frente un momento que te tenia al y ya que eso para para, para te digo luego que eso para contigo mira como está... te cuídate cuantas putas a caer de culiarte esta cosa con la tí loco a la verga, y cuánto tu tienes compa eso para frente a la verga porque no estas así que esta y yo eso para, para que me trate fino compa no se preocupes, yo te que aquí quien lo pegue tú Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, yo bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, pillamos. Eh, bueno, pillamos, pues, no... bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, de metal? Demasiado. No sé, hablo. Dos putas y un par de nines. <risa> Cuero, hijo. Okay? No, ¿De cámara otra vez? ¿De cámara otra vez? ¿De cámara otra vez? Claro, hermano. Va. Va. De cámara, ¿sabes? claro. Vamos no, para adelante. Claro, ¿Esto sí. claro. qué? ¿Esto qué? Yo no sé. Vamos para el bunker, tropa. Vamos con la computadora. Vamos para allá, tú sabes lo que instalaron en el bunker. Vamos a ver, el conjuro. Vamos a fomentar la birria en 2, tú sabes. Como solo Jay Troll lo hace. Son como la, la una y media, 2 de la mañana por ahí ya, el domingo. El caminito pispa el bunker. O sea, el bunker se extrae. ¡Viva la tropa! ¡Achala! ¡Oh, ¡De mi casa? Vamos caminando, pal de camión. Preparando el play, ahí lo vemos. Bien virrioso. Virria de hoy, Esta es la virria hoy, Calocoso. Bien virrioso. Marca la hora. Okay. No te metas con el épico. Puras vainas dia diabólica elépreco. tengo en mi cuarto, elépreco. hijo, loco. ¿No, yo no, ya te mando para la playa. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos en los bolsos de medio lado. Para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. un sombrero de jala ancha de medio lado y chancletas por si hay problemas salir volados lentes oscuros pa' que no sepan quién está mirando a la activado y los dientes con los frenillos pa' que brillen como a tres cuadras aquella esquina, una mujer el chanchal y loco al que lo que está ahí? ¿Qué va que va ha ¿Qué que me ¡Qué hecho que me ha tengo sueño. ¿Va para adelante? Sí. Dale, va para adelante. <risa> ¿Ya vienes preparado con audífono y todo? Sí, sí, sí. Ahora sí vamos con la consola para encima. Para ver si no hay ningún huevo. ¿Ya traíste otro control? Ahí es sí, FIFA. ¿Traíste el otro control, hijo? Sí, sí, sí. sí. Ya. ¿A, lo a ya, yo, la audífono? Está eh? Otro control para la vida ya. Ahora sí la van a vivir. Copa. Ahora sí. Va para adelante, ya. Según la vamos sí. a vivir. Tío, sí, en que eso salió de verdad, papá. No, no, no, eso no fue actual. Ustedes la vieron. Se me fue. Se fue hermano. Ustedes la vivieron, eso, eso que no me. Entendemos. Yo, yo te vi sobándote, papá. Eso no salió en la cámara, pero yo te vi. Papá sucio. Supuestamente iban a en una película. Es ¿Qué este man? Papá vértebra. No suelta a la perra. Sí, No le ha pasado, no le creo, se lo relajo Se creen con aquí <risa> <risa> más acomodo, tomado buscando y bucana y a la vez. Este es para mi esposa, dívala Tan solo dame un besito, uno para mí Eso que mi hijas me habibían Que se lo es su amiga y se me la de la Que se viene de mundo es Tan solo dame un besito, uno para mí Eso que mi vida me habibían Dime la <risa> presión, Égate con ah, la aina, ellos. Feliz, tú sabes, ¿no? Mueve, loco. No, papi, Dios mío. Activate. ahora tú piensas que tu corazón papá. está chico mío ahí. No papá. Hey, hey, No se duerma, no se duerma, que yo no voy a tapar a nadie. No voy a tapar a nadie, no se papá. A no voy a a nadie, no se duerma, papá. Bueno, allá no voy a tapar no ¿Ah? No, madre, ¡Te lo no, no, <risa> no, no no, bueno, sí. con la cureta! frenteado. no para mí, yo me voy! a que ya yo! te pasa nada de malucar! ¡Ah, bueno! ¡Apás, que ya está malucar! ¡Apás, que ya está mira. ¡Apás, que ya está malucar! ¡Apás, ay, ay! ¡Apás, ay! ¡Apás, ay, ay! ¡Apás, ay, ay! ¡Apás, ay, ay! ¡Apás, ay, ay! ¡Apás, ay, ay! ¡Apás, ay, ay! ¡Apás, ay! ¡Apás, ay! ¡Apás, ay! ¡Apás, ay! ¡Apás, ay! ¡Apás, Pensando en Alexandra. ¡Apás, ay! ¡Apás, ay! ¡Apás, ay! ¡Apás, ay! ey, ey. ¡Apás, ay! ¡Apás, ay! lo que tenemos que comer, vinimos a ser súper al Pío Pío, espérate comer esta por medio, pero compa, usted sabe, se matan de mañana, bueno, el tío está apurado, la vida lo que película pone, bomba. poner compa, papá, mira, eh? ¿Qué me da miedo, Fren, o sea, ya me ¡Me miedo, loco! ¡Me sí, da <risa> miedo, me wow. va! ¿Eso va, Fren? ¿Me está pasando bien? Sí, sí. ¡Este radio como a... ¡Este radio como a terror! <risa> ¡Bombo ahí! me puta de verga. A ver, la hijo. Allá va el tío, esto es su primer de de super. ¡Mi salud es para! Yo no sé, ahorita mismo yo no me acuerdo de ni una verga. Ahorita mismo está ahí, ¿eh? Jamesy drop, estamos tomando mil. siete unidades móviles, hay dos, tres buses colón, están encendidas y son tan tan tan de colón ahorita mismo que ella está con mi novia, lucha, estuviera aquí con ella y pam, más divertida esta hueva pero la situación es que los tíos nosotros salen así improvisados, agarramos, nos levantamos vamos para adelante, la rodamos, así que no podemos atraer a nadie nadie. Competencia en la le toca al chico ahora. Ya estamos nosotros no, somos, no estamos pegados, no nosotros no estamos parando, esta hay no va aquí con nosotros, esta hay una nueva parando, usted mismo lo tiene que tener yo todo, ni ¿Sí que decir que es Bueno, lo que pasa es que el feo ahorita mismo me quiso emborrachar, pero hoy fue que te pasó, ¿Sí? vamos a marcarlo, quiero ver, que se yo, te noto, no, te noto un poco raro, no, normal hermanito, normal compa, ¿estás seguro? ¿estás seguro yo? ¿estás seguro pasa nada, en el tiempo te quería que subir al palo y que en tiempo que te era un mono, una, una así compa, yo no día ¿No real, ¿tú sabes que no sé que tú te puedes disfrutar, pero esa cosa no, tampoco se hace, Pama, si te pasado de algo. Hay que tirarse, hay que tirarse un rato, hermano. hay eh, tirarse, que para tirarse pa ti, ¿subiste un palo? ¿Qué es para ti? No, yo, yo me porque ti, palo, sí, okay, yo yo? Ah, eh. no una tiene a los La yo no a ninguno de no porque lo voy a Solo para Ashley, que en eh. a la tropa. yo ¿no te sabes? Está en aquello. Y el titroso, ¿sabes? Y nos van a la competencia, hombre. Ah, pues. Sí, Dios. Ay, que a Ahí está mi hermano. Dice que quiere partir. ¿Qué? Oye, quiero hacerlo. Es que ella el, el partió ayer. Carla, ¿cómo la estás pasando? <ríe> bueno, regales, tú sabes por la pista, pero esto es lo más. Ay, regalo, está bien, es el de cumpleaños, pero esto es lo que pasa. Se llama Nicolás. Ya pintió, ya se va. Eso, ello? ¿Cuál es la pregunta de hoy? La pregunta de hoy. ¿Qué es para tu lapaquilla? ¿Qué? Comenta abajo el video tra la la Ioli. ¡Bomba! ¿Qué tal en es aquello? ¿Qué tal ya es hice tropa, papá? Ah, pues voy a decir. Yo, yo con culo así, este You know why Está bien pegado talento talento. Mantiene talento, no, no, talento El pollo no, el no, no, no, no, no, no, no, el no, no, Parece el mismo Quinston Jamaica. Todas tienen nombre, todas tienen nombre. Yo no sé qué esa, esa, sé esa ella, sea, ella se llama Jamaiquina. De mierda. Mira, lo que... ahora mismo es... lo cogí con una pistolita de agua y te va a meter por la nada. <risa> ¿Qué pasó? Que eso yo ¿no? creo que eso ¿no? ¿No? ¿No? va a va a, los ¿Viene a los lo va ¿viene a los lo a lo a